Los próximos días, del 26 al 28 de abril, se va a celebrar en nuestra isla de Gran Canaria el Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Rueda. Tenemos un representante de nuestra isla como es el, Econi. el Cabildo de Gran Canaria está con este campeonato de Baloncesto en Silla de Rueda. Disfrútenlo porque es una gran oportunidad para entre todos hacer de esta isla de Gran Canaria una isla de todos y para todos.